limpiando mi almita, sacándome toda esa viga, esos escombros, esas tremendas rocas que tengo, para poder ir a ayudar a lo mejor a sacar esa piedrecita chiquitita que tiene mi hermano. Pero primero partimos por nosotros, ¿ah? por nosotros, para poder ayudar sin soberbias, sin egoísmo, ¿ah? sin orgullos, sino que reconociendo también que yo estoy mal, reconociendo que sí, yo hago peores cosas que las que yo estoy juzgando al otro. ¿Y por qué lo juzgo? Porque me veo ahí yo reflejado y no quiero reconocerlo. Pero ahora he ido aprendiendo de que cuando ve algo que me molesta en el otro, y que no le gusta, ¿cómo ando por casa? decimos, ¿ah? y ahí, gracias Señor, porque a través del hermano, he ido reconociendo mis yayitas. ¿eh? Y, ¿quién nos ayuda a ver las yayitas? ¿Quién nos ayuda a mejorar? ¿Quién nos viene a salvar? Esta palabra, pues, aquí encontramos todo, hermanito querido. No, como ustedes me han dicho, que por favor repita no al tarot, no, no a la droga, no al vidente, no a los o no sea tanta cosa que hoy me van a decir lo último. Aquí está lo último, esta palabra es viva, es eficaz, hermano. Ayer, hoy y mañana, siempre. No te dejes llevar por todos esos rumores que andan hoy día. Bueno, y hoy día, en Lucas, ah, Lucas 6, frutos malos y frutos buenos. ¿Por dónde andamos? Veamos. ¿Mm? Y dice, cada árbol se conoce por su fruto, porque de los espinos no se recogen higos, ni de la zarza se cosechan uvas. El hombre bueno saca el bien del buen tesoro de su corazón, y el hombre malo de su mal corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Palabra de Dios, hermano querido. Palabra de luz que me guía. Porque de la abundancia del corazón habla su boca. Veíamos que mi boquita sale. Y como animalito no pensamos, no nos dominamos. Y si mi corazón está lleno de paz, de amor, del Señor de luz bueno, va a salir eso por mi boquita pero si mi corazón está lleno de odio, de rencores, de violencia de faltas de perdón, de orgullo bueno, ¿qué va a salir de mi boquita? lo primero pues, la rabia, la violencia, la maldición el descontento la impaciencia eso va a salir porque está ahí entonces, tenemos que ver cómo están mis reacciones. ¿Qué es lo primero que sale de mí? ¿Lo positivo o lo negativo? ¿Lo que va a construir o lo que va a destruir? Y cuando yo me empiece a estudiar y ver que eh, realmente es mucho lo negativo, lo destructivo, bueno, empezar a ver qué es lo que hay en mi corazón, qué me falta perdonar, por qué estoy tan lleno de odio, estoy tan lleno de, de, de esas cositas negritas que me salen, y pedirle, Señor, ayúdame, límpiame, llena tú mi corazón, rebálsame, cosa que cuando yo hable, seas tú el que salga, con tu bondad, con tu paz, con tu amor, con tu conciliación, entonces hermanos queridos Que lo que hay en mi corazón Recuerda Que de lo que abunda en mi corazón Va a salir por mi vaquita Así que digamos al Señor Lléname, lléname, lléname de ti Para que cuando yo hable Sea solo de ti De tu amor y de tu paz Dios Está Aquí Dios está aquí yo puedo sentir su gran amor yo sé que dios está aquí yo puedo sentir su ven Where bad.